¿Listo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Gourmet Canzón. Estamos muy contentos de poderles llevado hasta su casa o mandado hasta su casa algunos de nuestros platillos en estas dos semanas. Este fin de semana festejamos al amor y a la amistad y por lo tanto nosotros ofrecimos una cena para dos, la cual va a consistir en una botella de vino con chaitoro toro. Un pollito al vino blanco horneado para dos y unas papitas cambrai arrieras para que compartan con alguien en casa, con una amistad, con un ser querido, con su pareja, con su novio, con su amiga, con su vecina, con su mami, con su papi. El chiste es que festejemos al amor y a la amistad. Entonces tenemos por aquí una pequeña tomolita y tenemos por aquí los nombres de nuestros clientes de estas dos semanas, Era un boleto por compra mayor de 150 pesos, Me alcanzan a distinguir nombres diferentes, como pueden ver, están los nombres de todos y todas. Y en este momento los voy a colocar aquí, colocando uno por uno en nuestra tómbola y recordarles que cada semana estamos teniendo promociones que aparecen en nuestro muro de nuestros platillos que más éxito han tenido, sobre todo para compartir los fines de semana, como son las charolas de los rollitos primavera, como son las costillitas barbecue o costillitas agridulces tipo chinas. También este, este fin de semana tuvimos las pizzas, ya se fueron la mayoría de ellas. Todavía esperamos un par de clientes ahorita por la tarde. Tenemos también, eh, todavía continuamos con nuestra carta tradicional, ya sea el pollo al vino tinto... El cerdo al la ciruela. Tenemos también las papitas cambray han sido un éxito. Tenemos el yakimeshi Ese ha sido también muy gustado porque es rendidor, es sabroso, es un alimento completo. Tenemos nuestra sección de postres. No olviden que tenemos nuestro pie de queso crema que ha gustado mucho, sencillo, lo tenemos con piña en almíbar, con mermelada de zarzamora, tenemos paisalados salados, el pay de pollo, el pay de rajas con, con pollo, de rajas de poblano con pollo, o de pollo guisado a la alcaparra, la tenemos también de jamón con queso de hebra, y también han gustado mucho los paisalados. Recuerden y les hacemos una total y atenta invitación a que al recoger sus alimentos también estamos abiertos a la opción de que traigan sus contenedores, sus refractarios, no digo la marca porque luego nos regañan, pero sus contenedores de plástico, sus refractarios y cuando llegan aquí como la comida está recién hecha se les ponen sus toppers y evitamos los desechables para cuidar a nuestro planeta. En caso de que no puedan pasar, pues, Gourmet que que siempre ha estado comprometido con el cuidado del medio ambiente, utilizamos desechables que son biodegradables, ya sea de cartón, de celulosa de maíz, o el papel aluminio y bolsa de papel. Evitamos los plásticos, y en caso de tener que usar alguna bolsa para enviar sus contenedoras, es que utilizamos bolsas biodegradables. Y bueno, ya tenemos aquí los nombres de nuestros 20 participantes. Bueno, son un poquito menos, pero que algunos tienen dos o tres boletos, hicieron varias compras. Y eran boletos por compra, los revolvemos bien. Y están aquí. Como lo indicamos en nuestra página, el tercer papelito que saquemos va a ser el nombre de la persona ganadora. Así que, vamos a ver. Vamos a sacar a la primera persona y el primer descalificado es Angie. Y es Lucy queda afuera, pero ella tiene por ahí otros boletitos porque estuvo comprando esta semana sus charolas de rollitos primavera, que le han gustado mucho a ella y a su familia, y se los lleva hasta Cuatepec. La segunda persona es Patricia de Champs. También se llevó charolas de rollitos. Y ahora sí, viene el ganador, el número 3, tres, número tres, papelito número 3. Tenemos a Mildred, Mildred Madej, quien nos contactó por uno de los grupos de Facebook, el grupo de Pinks o de Mujeres Mágicas. Me voy a poner en contacto con ella para hacerle llegar, ponerme de acuerdo y hacerle llegar su premio. Todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, por este, sus compras y por la confianza de llevarnos hasta las mesas de sus hogares. Que tengan una bonita tarde y que sea un gran fin de semana del amor y de la amistad.